La comunidad le da la vuelta al calceta gate. Peña Nieto hace unas tres horas publica este tweet donde aclara lo que algunos columnistas habían llamado como el calceta gate por las críticas que había recibido por usar esta prenda al revés, supuestamente, en la última carrera de Muriendo del Rey. Después de publicar este tweet, los usuarios empezaron a reclamar que habiendo otros temas más importantes pues hablar de algo tan frívolo. Así es que Picto9 sacaste este grandioso meme donde todos estos casos y estas preguntas que están pendientes como la fuga del Chapo los recientes asesinatos, susturna, la devaluación del peso, el aumento de la pobreza, Peña Nieto no se ha tomado la molestia de salir aclarar y así y sí de aclarar algo tan frívolo como son estas calcetas, como si la vida nacional dependiera de ello después aquí en lo que sigue nos dimos a la tarea de analizar pues, la reacción de la gente y encontramos que pues estos son los tweets de EPN y quienes lo retuiteaban y toda la comunidad como Víctor Line, perdón, Nacho Lozano, Julio Estillero, de Ibarra y muchas cuentas pues le han dado la vuelta a esta conversación y ahora está siendo dominada por las críticas. Estamos ante el inicio de una gran protesta. Por lo pronto vemos cómo una inocentada se puede convertir en contraproducente por la falta de sensibilidad. Hasta luego.